Hay que hacer una reforma a lo interno de la universidad, hay que reestructurar ese manejo que tiene institucional, porque esto no permite pues, el avance que nosotros todos de manera pues, muy sana queremos, que es que nuestro recinto o nuestra universidad autónoma, nuestra universidad, la que ha formado miles y miles de profesionales, pues logre su cometido, que es sacar gente con un nivel de preparación, que el presupuesto sea transparente, que esos recursos lleguen donde tiene que llegar. Eso es claro. O sea, no, no es escondido el tema de la politiquería que se da eh, dentro, del, dentro de la UAS. Es claro las nóminas, las botellas, Dice, no, me parece que fue Sócrates o Francis, bueno, pero todos los que entran dicen eso. Sí, Entonces, Sócrates, sí, sí. o sea, todos los que entran dicen eso, pero es que cada vez que entra un nuevo rector, un nuevo director, tiene que poner su gente, tiene que poner el que hizo eh, trabajos por él para poder llegar a ese puesto. Y es lo que vemos, el reflejo de la sociedad en un recinto o en una universidad que es la estatal, o sea, cuando tú tienes un, un país, un estado donde las cosas no funcionan, ¿Con qué capacidad o con qué nivel yo te exijo a ti? Y te pido que también lo hagas, porque es que si nos ponemos a buscar instituciones en la República Dominicana, instituciones gubernamentales o eh, públicas, hay que sacar con una aguja las que puedan evaluarse eh, en, en esto que tiene que ver con el manejo correcto o, o, per, o a la perfección, si se quiere, de una institución o de un órgano. O sea, no es que sea mucho pedirle o exigirle a la UAS, porque eso es... Eso es lo que queremos y por eso es que debemos de abogar, pero exigirle, eh, eh, o sea, todo esto en una en un país donde todo no corre o no camina bien, tú dices, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos nosotros a pedirle? Es mucho desear y es lo que queremos, repito, que esto también se maneje de manera correcta, o sea, es, es cuesta arriba, no sé si me entienden en el manera,